El tercer gato más famoso, según, bueno, Explorando Ando y todos los ratings de, de personas que lo han visto y le dieron like, es el gato Lucifer, por supuesto, de la Cenicienta. Esto también tiene que ver, pues, porque la Cenicienta es uno de los cuentos clásicos de Disney, data de 1950, entonces ha tenido bastante tiempo para recaudar eh, gente que ya la haya visto, niños, adultos. Y fíjate que este gato en realidad sí existió. Eh, Walt Disney fue, bueno, estaba contemplando ahí qué mascota le iba a poner a la madrastra y fue a visitar a uno de sus ilustradores y llamado justamente este… ¿Cómo, ¿Cómo se llamara? Eh, Ward Kimball. Y Ward Kimball, que era ilustrador de Walt Disney, tenía un gato… Y cuando llegó Walt Disney, pues este gato no dejaba de ronronear, de acercársele a las piernas. Y de ahí fue que tomó la idea de que fuera la mascota de la madrastra, pues un gato negro que fuera bastante gordinflón y latoso. Ya, sí lo recuerdo. Sí de ojos recuerdo, verdes. Recuerdo a Lucifer, ese gatito que, que este, es un tanto… Envidioso. envidioso comelón de ratones. Comelón, eh, pero, pero también es… Es, es inteligente, sobre todo eso uh -huh. es inteligente Entiendo que los gatos son muy inteligentes Que piensan que nosotros somos las mascotas Y ellos son los amos Además también son muy, muy este, territoriales Marcan su territorio de manera, pues de manera eh, eh, violenta Incluso si es necesario eh, Ese gato, ese gato sí lo recuerdo um, Pues la verdad es que a mí La Cenicienta me aburre mucho esa película Pero... Eh, lo poco que vi del gato Me pareció muy buena actuación del gato Le doy 10 Al personaje del gato La Cenicienta no mucho, pues, se me hace muy babosa mm, Ay, ven amigo, aquí estoy Oh, no iré, pobre de mí Pero bueno, en fin Pues déjame decirte que fue esta Este cuento de la Cenicienta fue el cuento que Salvó de la bancarrota a Walt Disney Porque recordemos que para 1948 Venía terminando la Segunda Guerra Mundial Walt Disney debía Muchos millones más de cuatro millones eh, de dólares. Para ese entonces. Para ese entonces. Entonces, eh, pues decidió trabajar en este cuento de la Cenicienta, lo sacó a, a pues sí, a, a Cartelera y recaudó muchísimo dinero. Ah, qué bien. Entonces, Gracias este, al gato, no a Cenicienta. <ríe> no, sí. De hecho, Cenicienta es un cuento que vi, proviene de, de Egipto. Se dice que Rodopis era una esclava griega que logró casarse con uno de los faraones egipcios y pues de ahí este sacaron el cuento de, de la Cenicienta. En realidad la película de Walt Disney de 1950 tuvo tres nominaciones a Mejor Canción, a Mejor Sonido y a Mejor este Animación. Por el gato. <ríe> no, no por el gato, Jorge. <ríe> Pero bueno, este ¿recuerdas la canción de la hada de Bidi Bidi Bidi boom Ah, bueno, pues por esa canción. Estuvo nominada. Es de, esa es de la Cenicienta. ¿Sí? ¿A la cachula, salchico, mula, bibidi, badibu? A la cachula, salchico, mula, bibidi, badibu. Ajá. Esa. esa canción es de la Uf, Cenicienta. Fue hace siglos, ¿no he escuchado eso? Y eh, pues hasta la fecha se han inspirado 42 películas en este cuento clásico de la Cenicienta. Mm. Entre ellos se sacó la versión de 2015, que es un live action en el cual pues sale esta, esta actriz y por primera vez se le da nombre a la Cenicienta, ya que el nombre de la Cenicienta no es Cenicienta. El nombre de la Cenicienta es... era Ela, Ela Tremaine, que bueno, eso lo, ese dato lo sacan hasta, el, hasta la película de 2015 que es interpretada por humanos y ya ahí dicen su nombre real porque Cenicienta en realidad era el apodo que le decían porque estaba llena de hollín, por limpiar. Bueno, cenicienta, porque como limpiaba la casa y limpiaba la, la chimenea, pues todo el carbón le quedaba y te estaba llena de ceniza, de tierra, de la, de la casa, por eso era cenicienta. Yo tengo otra versión, tengo, otro, tengo otros datos. Yo tengo otros datos también <risa> donde eh, puedo más tarde podremos platicar respecto de… ¿Por qué más tarde? Pues porque estamos en horario eh, familiar, familiar sí, claro, por supuesto.